Hay cuatro llaves bioquímicas que nos llevan directamente a tener una personalidad absolutamente triunfante. A través de centros de alto rendimiento para deportistas de élite, por ejemplo, o universidades como Stanford, California, Harvard, donde he participado, nos hemos dado cuenta que un cerebro de un líder es singular, es único precisamente porque potencia hábitos diarios y cotidianos para precisamente desarrollar, las llaves bioquímicas del éxito. Hay cuatro llaves bioquímicas fundamentales, las endorfinas, la dopamina, la oxitocina y la serotonina. Desarrollar hábitos cotidianos, rutinas diarias, para incrementar este tipo de hormonas, péptidos, son fundamentales para que tengas un cerebro distinto y singular, altamente productivo, que es lo que busco de ti. Las endorfinas, la sustancia del placer, del positivismo, de la buena onda, la sustancia de la felicidad. ¿Quién no quiere tener, en definitiva, este tipo de sustancia diariamente y cotidianamente en su cerebro, en su vida? La dopamina, la sustancia que le llamo yo del hambre emocional, de comerte la vida, de la automotivación, de la resiliencia, es decir, de superar adversidades, obstáculos, ir más allá, dar eso que los latinoamericanos llaman dar la milla extra, fundamental, potencia, energía, vitalidad, no caerte. La oxitocina, una sustancia preciosa, la sustancia del amor, la sustancia de servir a los demás, la sustancia de la neuroempatía, de intentar entender, comprender y ponernos en el lugar de los demás. Es la sustancia que desarrolla el trabajo en equipo, la colaboración, y la cooperación, negociarás colaborativamente mucho mejor con más oxitocina. Y finalmente la serotonina, todo lo contrario. La serotonina, la peace of mind, la paz mental, el descanso, el cerebro necesita tranquilidad también para poder ser altamente productivo. Descansar, revitalizarnos, dormir adecuadamente y dormir bien. Todas estas cuatro sustancias bioquímicas nos llevan en 3 a seis meses, a cambiar radicalmente nuestro cerebro. Potencia hábitos diarios y cotidianos para desarrollar estas cuatro sustancias. En próximos vídeos iremos trabajando cada una de ellas para potenciar, vitalizar y sobre todo hacer el cambio en tu mente. Explora y descubre, haz el cambio en tu mente.